Es un verdadero placer estar delante de ti y darte la bienvenida a este canal de YouTube. Mi nombre es Henry Pineda. Aquí vas a encontrar información de primera mano en los programas de Adobe. Sea un nivel básico, intermedio o avanzado, estás en buenas manos. El contenido que vas a encontrar te va a servir muchísimo en tu crecimiento profesional. Videos cortos, claros y directos al grano. He tenido la oportunidad de enseñar a miles de personas de manera presencial, en institutos, universidades, empresa pública y privada, y ahora lo estoy haciendo en línea. No pretendemos ser el mejor canal del conocimiento, pero sí el que está a la vanguardia. Bienvenidos.